Pues hay dos cuestiones que creo que son interesantes de cambiar un poco la mirada. Por un lado, el hecho de que normalmente la mujer aparece hipersexualizada en las películas. Es el objeto de deseo, no es un sujeto de deseo, es objeto. Con lo cual eso marca mucho el tipo de personajes que aparecen en las películas. Y eso está muy influido, claro, por quien no está detrás de la cámara también. Y por otra parte, el hecho de mostrar un tipo de mujer, dos tipos de mujeres, cuando hay tantos tipos de mujeres como mujeres ahí en el mundo, lo mismo que los hombres. Entonces a veces falta eso y nos quedamos con que los roles de mujeres están muy, muy marcados y estereotipados.